A México llegaron los nacimientos mediante la conquista española, cuando los frailes buscaban evangelizar al pueblo nativo con figuras que daban enseñanzas de su fe a través del belenismo Pero no fue hasta 1526 que se celebró la primera navidad en México llevada a cabo por Fray Pedro de Gante, misionero franciscano. El negocio ya va para 42 años, ya desde que mi mamá fue la que inició, ya comenzó con un pequeño localito, de hecho no era ni local, era una mesita nada más. Era mucho el barro, anteriormente era el barro, del barro se pasó al yeso. Entrando el yeso, eh, metimos lo que fue la resina y se fue evolucionando poco a poco lo que es los materiales dentro de, de, de los nacimientos. El nacimiento responde a la representación plástica del momento en la historia en el cual una noche en Belén nació Jesús. A manera de figuras elaboradas de distintos materiales, colores y tamaños, dicha cenificación muestra a José y María recibiéndolo en un establo con devoción, en lo que es uno de los momentos más solemnes para la religión cristiana. El grado de fusión entre culturas ahora significa la representación de un sector muy importante dentro de la manufactura mexicana, en donde los artesanos de Amozoc nos proveen de un símbolo importante de la Navidad, un hermoso nacimiento para colocar debajo del árbol cada año. Yo creo que fue como que la mejor herencia que me pudo haber enseñado mis papás, eh, es una emoción muy padre el ver que mi trabajo o el trabajo que, que durante años lo han hecho eh, llega a varios rincones aquí de la república. Pues tenemos clientes que vienen de Guatemala, que dicen, ahora le llega hasta allá. Eh, vienen gente de, de Nueva York por sus piezas aquí y se regresan otra vez a Nueva York. Las tradicionalmente llamadas jugueterías antiguamente proveían a los niños con juguetes hechos de barro. Pero con el paso del tiempo esto fue evolucionando a la venta de artesanías y ahora se elaboran en talleres laboriosos nacimientos a base de yeso. El proceso de cada pieza consiste en pasar el yeso medido al tanto por las manos expertas del artesano a moldes de látex que permiten dar forma a las figuras más representativas de la Navidad, como lo son José, María, el ángel, los reyes magos y el niño Jesús. Después del secado viene la aplicación de los ojos, el pulido y el sellado, así como la pintura que dan vida a la representación de aquel pesebre antes de Cristo. La gente eh, aquí en Amozoc siempre se, se ha fabricado lo que era el barro, como juguete para el niño de antes, no había, no existía el plástico y existían las alcancías de barro. Entonces, se comenzó primero con el barro haciendo pequeñas este, alcancías, pero mi mamá empezó a meter lo que fue nacimientos, pero el sobrenombre de juguetería se le quedó. Entonces, de ahí todos los negocios desde aquí en Amozoc tienen el nombre de jugueterías. Se les quedó el sobrenombre de jugueterías por lo, por, lo, por lo que anteriormente se, se vendía. Sobre la calle 2 Oriente, en el municipio de Amozoc de Mota, continúa viva una tradición de más de 700 años, traída desde Europa después de que Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, hiciera ejemplificar por primera vez y de forma viviente el nacimiento de Jesús.